Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de algo que debéis saber. Bueno, a menos que os guste pagar multas, claro. Hablaremos de la normativa básica especificada, los requisitos de vuelo y centrándonos en la llamada categoría abierta. ¡Vamos allá! Primero de todo, vamos a ver si te afecta la legalidad. Empezando con los requisitos previos al vuelo. Lo primero que tenemos que ver es si nuestro don tiene cámara. En caso de que no tenga cámara, es considerado un juguete, por lo que te puedes saltar el vídeo. Pero si ese no es el caso, requerirás que tu dron lleve un número de operador, pega, la forma más sencilla de conseguir el número es darse uno mismo de alta como operador. Por ejemplo, en el caso de España, nos daríamos de alta en AESA totalmente gratis. Eso sí, ten en cuenta que al darte de alta también deberás pagar un seguro. Este se podrá adquirir a partir de los 30 euros. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es si el dron pesa más de 250 gramos. En caso de que así sea, el piloto de ese dron deberá tener la certificación A1A3 del carnet de piloto. Vamos a ver un resumen. Si el dron tiene cámara, deberéis tener un número de operador pegado en el mismo y un seguro contratado. Si además su peso es superior a 250 gramos, se requerirá tener el carnet de piloto A1A3. Ahora ya tenemos la documentación en orden, por lo que vamos a ver la legalidad a la hora de volar. Fuera de urbanizaciones, podremos alzar el vuelo hasta los 120 metros, siempre tomando como referencia el suelo. El dron deberá estar siempre en nuestra vista. En esos casos que no lo podamos tener en vista directamente, por ejemplo en la modalidad FPV, se requerirá ir con un observador al lado. Nos encontremos pequeñas reglas adicionales dependiendo de si el dron tiene más o menos de 250 gramos. En el caso de los drones de más de 250, deberemos mantener una distancia mínima de 150 metros de cualquier edificio y persona no participante. Y en el caso de los drones de menos de 250, tendremos permitido volar en urbanizaciones hasta una altura de 20 metros, además de poder sobrevolar personas. Adicionalmente, recordad que algunas zonas tienen restricciones de vuelo, por lo que siempre antes de volar consultar la aplicación de ENAE, como mostramos en el anterior vídeo. Atención, actualmente hay un dron, el Mavic 3, que no se rige por lo que hemos descrito en este vídeo, ya que en este vídeo tratamos los drones anteriores a la normativa de clases. Estas tienen unos requerimientos distintos a los drones previos a la normativa actual. Si os interesa saber más sobre el tema, ponedlo en los comentarios. Vamos a ver un resumen. Cualquier dron podrá volar hasta 120 metros fuera de urbanizaciones. Eso sí, siempre tendremos que tenerlo en la vista. En caso de que no sea posible, un observador tendrá que venir con nosotros. Entonces, si nuestro dron es de más de 250 gramos, deberemos mantener una distancia de 150 metros de los edificios y personas no participantes. Si por lo contrario nuestro dron pesa menos de 250 gramos, podremos volar en urbanizaciones hasta un máximo de 20 metros y podremos sobrevolar personas. Con esto ya conocéis lo necesario para volar legalmente en categoría abierta. Para otra categoría os tocaría consultar su normativa. Os deseamos un feliz vuelo. Un vuelo legal, claro. ¡Nos vemos!